Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy estamos con una excelente tallerista, ella es Aide Galindo, que nos va a enseñar a hacer una hermosísima pulsera con una técnica diferente. Hola de bienvenida a nuestro canal. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, manejo lo que son los bordados Ajá. y en esta ocasión se ha aplicado en la parte de la bisutería, haciendo una hermosa pulsera uh -huh. con estilo vintage Chavichic, ¿sí? uh -huh. donde se utiliza la mostacilla Miyuki uh -huh. y otros accesorios como son herrajes. Ah, ok, bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar esta pulsera en una técnica vintage bordada. ¿sí? la innovación aquí es que está siendo bordada. Vamos a utilizar mostacilla Miyuki, las bases de drusas, los herrajes, el vidrio Indian Glass, las borlas, el broche Panema, el tela en algodón preferible y una base de encaje de bolillo, ¿sí? también se va a utilizar para el respaldo una base de terciopelo, eh, guata prensada y para la base donde se va a bordar una base de cartón paja, aquí están como las herramientas donde utilizamos un lapicero para pasar el dibujo que se le ha acabado la tinta, tijeras y el papel carbón entonces empiezo a proceder. Aquí tenemos el dibujo o el diseño que se va a plasmar en cada uno de los sitios donde se va a bordar. Eh, la tela es una tela de algodón. Aquí ya la tengo preparada, lista para empezar a asignar el dibujo. ¿Sí? Utilizamos un papel carbón, el cual lo meto entre el papel mantequilla que está el diseño y la tela. Utilizo un lapicero, como dije antes, que se le haya acabado la tinta, pues su bola permite pasar mejor el dibujo. Y lo paso de esta manera y marcando el borde del círculo, que es por donde voy a cortar cuando termine el bordado. Lo hago en un pedazo pues, amplio para poder manejar en la parte del bordado. Y entro ya aquí a hacer el bordado. ¿sí? Tengo una aguja enhebrada con hilo café donde voy a hacer una puntada que se llama cordón sencillo. Busco manejar el hilo, que no se me enrede. Bueno, ya terminé aquí el bordado del arabesco. Volteo la tela la parte de atrás, donde hago un pequeño remate, para asegurar el trabajo que se ha realizado. Corto la hebra y paso ahora a realizar las hojitas que se tienen. ¿Sí? Entonces, Cada vez que yo trabajo mostacilla siempre hago una puntada de aseguramiento para evitar que a un futuro se vaya a deteriorar rápido el, el bordado. Voy a utilizar la mostacilla Miyuki donde voy a utilizar tres colores de verde. Utilizo el primero, que es el color claro, una, dos del color medio y una del color verde oscuro. La paso para acá. La introduzco la aguja en la tela y salgo nuevamente donde comencé. Mm, introduzco la aguja en la primera mostacilla y vuelvo y tomo, a capricho dos mostacillas más. Puede ser una del color medio y una del color oscuro. Y entro en la última mostacilla nuevamente. De esta manera, armo la hojita. Bueno, ya se han terminado de armar las hojitas y pues ya se hizo el remate también. Vamos a empezar a hacer la flor. Igualmente utilizamos aguja mostacillera, hilo de algodón. Eh, hay que procurar utilizar hilo del mismo color de la mostacilla. Esto nos ayuda a mantener el color de la mostacilla. En este caso aquí utilizamos un semillero en tono café. No va a afectar. Pero el resto sí es muy importante utilizar el mismo color. Colocamos la mostacilla y ahora venimos y tomamos siete mostacillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete en la aguja. La paso, la bajo completamente y voy a hacer un círculo donde vuelvo y introduzco la aguja en las dos primeras mostacillas. Aquí estoy armando el círculo que está al lado del semillero que se hizo en mostacilla café. Voy apretándolo y paso a asegurarlo en unas tres partes alrededor de ese círculo que se hizo. Bajo la aguja con el dedo sostengo para que no se me levante mientras puedo ir asegurando en las otras partes que quiero asegurarla para que no se me vaya a levantar el círculo. Esta ya sería la segunda parte y aquí sería una tercera parte. Paso a rematar el trabajo. Aquí está la florecita ya. Bueno, estoy haciendo el remate donde enhebro el hilo en la aguja, asegurando siempre con el dedo y ya puedo entrar a cortar. Ahora paso a coger otra aguja. Bueno, vamos a colocar unos brillos, por decirlo así, en el bordado, unas lucecitas. Voy a utilizar mostacilla vana y, como expliqué antes, cada vez que voy a empezar el, con el hilo, hago una puntada de aseguramiento, ¿sí? Para que pronto no se vaya a zafar el nudo y después eh, la mostacilla se salte y se salga el bordado aquí se colocan estas tres y entramos a rematar volteo mate necesario corto y ya está el bordado hecho ¿sí? en una de las tres que vamos a colocar allí entro a cortar la tela bueno y termino de cortar la tela ya teniendo esto listo, esto ya lo tengo cortado previamente, el cartón paja y las dos bolitas que están en guata prensada. Utilizo silicona, silicona líquida para pegarlo, la guata prensada, a la basecita de cartón paja. ¿Sí? Con un poquito. Utilizo dos para darle un poquito más de volumen. Si debo cortar un poquito al borde que me haya quedado, lo puedo hacer. ¿sí? Pero aquí veo que me quedó bien. Entonces ya vengo a colocar la base acá. Coloco la guata hacia la tela. Que me cubra el bordado. ¿Sí? Teniendo esto aquí listo, Debo hacer unos piques en la tela para poder cerrar bien el círculo. Eso lo hago con la punta de las tijeras. Debo utilizar unas tijeras que tengan buen filo para que me permita hacer mi trabajo de mejor manera. Eh, utilizo las, nuevamente la silicona líquida. La aplico en la tela de una forma muy... desparciéndola que quede bien untadito, más no que quede en exceso. Y busco la forma de ir pegándolo aquí alrededor del cartón paja. ¿sí? Lo sostengo. Bueno, ya hemos terminado de pegar la tela en la basecita. Eh, la cual la saqué con la medida de una moneda de las de 50 nuevas. ¿sí? Que me da preciso para colocarla aquí. Eh, utilizo para pegar esta parte a la base de la rusa, eh, el pegante coreano C501, lo traigo, lo pongo y lo sostengo un tiempo prudencial, el de secado instantáneo, pero es bueno que lo sostengamos un ratico para que nos quede bien pegados los bordes. Bueno, ya hemos terminado de hacer la primera, el primer bordado y pegarlo en la, en la base. Eh, igualmente terminamos los otros dos para poder terminar completamente el bordado que vamos a colocar en la pulsera ¿sí? vamos a preparar la parte del encaje eh, se utilizó este encaje y se, lo quise decorar un poquito más colocándole unas punticas del encaje de bolillo a cada lado y lado de, del encaje voy a entrar entonces a pegarlo lo pegué nuevamente con silicona líquida, donde debo de aplicar la silicona y sobarla sí para que me adhiera bien y no me vaya a causar ningún grumo. Bueno, ya terminé de pegar las puntas de bolillo al encaje principal y entro a distribuir las bases que se han bordado, entonces puedo utilizar la primera como en la mitad si ¿sí? puedo ubicar la mitad del tramo que voy a trabajar o que estoy trabajando y lo voy a pegar con aguja e hilo, ¿sí? entonces aquí está en la mitad y lo pego, bueno estamos terminando de pegar la base al encaje con aguja de hilo ¿sí? podemos pasar como es un tramo corto podemos pasar por debajo al otro extremo y pegarlo de esta misma manera vamos a pegar los cerrajes al encaje que van a decorar toda la pulsera aquí está ya la pulsera Puedo entrar a colocar el vidrio Indian Glass. Puedo entrar a colocar las borlas y los cerrajes. ¿sí? Terminada esa parte, eh, voy a colocar con eh, silicona líquida nuevamente el terciopelo para tapar la parte de abajo. ¿ya? Se utiliza el, la silicona líquida en estos bordes y se pega completamente. Terminada esa parte, entro ya a colocar el broche y panema con el pegante ideal para para pegarlo. Bueno, previamente, antes de, de entrar a pegar el broche, eh, voy a explicarles cómo pego los herrajes y las borlas. Utilizo aguja y e hilo nuevamente. ¿Sí? yo puedo colocar estos accesorios que van alrededor del encaje puedo colocarlos antes o después de haber pegado el forro que se le colocó ¿Sí? si lo voy a colocar después tengo que tener cuidado de que no me pase la aguja al otro lado para que me quede con estética mi trabajo ni que el nudo sea grande para que no se vaya a ver el nudo que le hacemos al hilo. Entonces, estoy colocando las borlas y el vidrio Indian Glass. Bueno, ya he terminado de colocar las borlas, el vidrio Indian Glass y estoy terminando de colocar el herraje, en este caso es un corazoncito. Y como dije antes, de una forma muy delicada, que no me vaya a pasar a la parte de atrás de la tela para que no se vean los, las costuras. ¿Sí? Aquí ya remato haciendo una argollita con el hilo y perdiendo el hilo puede ser debajo del corazoncito. Y ahí entro a cortar. Ya hecho esta parte, entro a poner el broche y panema como dije antes con el pegante especial que son estos dos tubitos que se deben de mezclar ¿Sí? utilizamos una superficie utilizo un poquito no necesito mezclar mucho primero de un producto después del compañero la misma cantidad siempre debo utilizar la misma cantidad en este caso voy a utilizar este mezclador para mezclarlos debo hacer una mezcla bien hecha Este producto tiene un secado de más o menos 24 horas. Tomo una parte del broche, lo aplico en la parte de adentro, evitando que se me, que se me unte en los bordes. Utilizo suficiente cantidad, distribuyéndolo bien. El largo de la pulsera, pues hay unos estándares, eh, debe medirse el brazo de la persona o seguir los estándares que hay, ¿sí? Eh, y que le quede un poco eh, flojo, por decirlo así, unos mm, milímetros para que le quede bien al hacer el uso. Como dije antes, este pegante hay que dejarlo secar. Yo utilizo en este caso un, un chuzo, me gusta mucho utilizarlo porque así evito como untarme y tampoco untar el broche, ¿no? Y aquí he hecho esto, ya lo dejo secar completamente, lo dejo quieto y que se seque en un promedio de 24 horas. Y el resultado es este, la terminación de la pulsera completa. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy, recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o también en nuestros puntos de venta, recuerden que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Aide, muchas gracias por estar con nosotros y habernos enseñado esta hermosísima técnica, cuéntanos a todos dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Ha sido con mucho gusto, en me pueden encontrar en el Facebook, uh -huh. en Aide Galindo Manualidades, okay. o en Instagram, en Aide Galindo guión bajo Manualidades. Bueno, debajo del video van a encontrar escritas las redes sociales de Aide. Y ahí la pueden contactar para que puedan recibir clases personalizadas con ella. También en la sede del sur de Cali vamos a tener unos seminarios dictados por Aide. Muchas gracias. Muchas, muchas. gracias. Gracias.